Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz inicio de semana este lunes, lunes festivo por la Asunción de la Virgen María, que es uno de los cuatro dogmas, María Asunta al Cielo, propuesto por el Papa Pío XII en el año 1950. Proclama este dogma que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Hoy, querido hermano, lo invito para que tengamos un gesto de cariño, de amor a la Virgen María, ojalá al Santo Rosario, que nunca nos falta hoy lo ofrezcamos con cariño, con meditación, con sillez, y que demos gracias a Dios por ese gran regalo de María Santísima. Yo estaré todos los días con ustedes hasta el final de los tiempos, dice Jesús en la cruz, y ella tu madre y tu hijo. María Santísima, siempre presente, intercediendo por nosotros. Ella, ella ruega por nosotros. Y hoy lleve al Padre Celestial la oración que con fe y con piedad elevamos. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Hoy lunes, fiesta, solemnidad en la vida de la iglesia, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judá. Al entrar en la casa de Zacarías saludó a Isabel y apenas oyó el saludo de María, se estremeció la criatura en el seno. El esp y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría dichosa tú que has creído que se cumpliera lo que el ángel te anunció María exclamó proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador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 y su descendencia por siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego se regresó a su casa palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús esta palabra que acabamos de escuchar mis queridos hermanos nos pone delante esta escena de la visitación María que deja a Nazaret la comodidad de su casa y se va hasta las montañas de Judá es un desacomodo María tiene que disponerse para este viaje y se dispone para ir hasta las montañas de Judá donde su prima para acompañarla en este tiempo de su embarazo y luego vemos ahí ese encuentro entre estas dos mujeres que han recibido la gracia y la bendición de Dios primero el saludo de Isabel quien soy yo para que venga a visitarme la madre de mi señor y el júbilo del niño que lleva en su vientre y luego también ese canto del magnífico, que expresa las maravillas, las obras que ha realizado Dios en la vida de María y en la historia de las almas. Que hoy vivamos, queridos hermanos, este día con gratitud a Dios. Hoy lo invito para que en un momento, ya hemos hecho una parte, pero que a lo largo de este día veamos en gratitud. Si está en casa descansando, piense Dios cómo lo ha bendecido. Si está de viaje, tal vez... Alguna salida, dele gracias a Dios. Por todo, mis queridos hermanos, sea la oportunidad para bendecir, para glorificar, para dar gracias. Amado Señor, en tus manos ponemos. Haz que este día pueda ser tu santa voluntad y que tu Madre Santísima interceda por mí y por todos. Amén. el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos.